pero hace tanto ruido este olvido Que no te puede escuchar ah, Recordar que ya no estás ah, Cuando hay olas en el mar Y cuando no también Cuando me siento sereno Cuando te echo de menos Hoy puede pasar y es uno de esos momentos y cuando llega el mes de abril y cuando quiero ir al desierto acabo siempre haciendo un nuevo intento por saber de ti cuando decido mejorar cuando me digo esto no es vivir me desespero y en este mundo no encuentro alivio Y apareces en lo ajeno, no sabes cuánto te eché de menos hey, yeah. Tú me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría hey, yeah. Ni tu fuego ni mi sed Cuando hay olas en el mar, cuando hay calma y tempestad, y cuando no también, cuando me siento sereno, cuando te echo de menos, hoy puede pasar, hoy es uno de esos momentos.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 No sabes cuánto te eché de menos. Yeah, yeah. Tú me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría ni tu fuego ni mi sed. Tú me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría ni este fuego, ni esta sed